Oye, yo digo a usted, ¿cómo me voy a defender ahora? Porque tengo necesidad, porque yo no tengo ni familia ni nada, como quien dice, de robarme una pasola. Tracemos ahí una pasola. Estas fueron las declaraciones del joven Jeremy Abreu, acusado de intentar asaltar a una mujer para despojarla de una pasola y sus pertenencias, y quien recibió golpes en medio del hecho. No, yo no le sustraje nada, yo le quería ir a quitar la pasola y ya, yo le dije, dame la pasola y ella no quería darme, y yo le dije, ah, pues está bien. Y ella empezó a llamar a la comunidad y la comunidad me entró en a golpe y de esto y ya. ¿Dónde ocurrió ese hecho? No sé de ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué te dedicas a eso? ¿Qué es eso? La necesidad, ya, ¿Cuál es tu nombre? Lléreme a Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.